Muy buenas a todos. Comenzamos con el estudio de la articulación de la rodilla. Esta articulación está compuesta por dos articulaciones, las cuales van a compartir una única cavidad articular. Estas articulaciones son la articulación latibiofemoral, cuyas superficies articulares incluyen los cóndilos del fémur, los cóndilos de la tibia y también eh, los meniscos. Otra de las articulaciones que vamos a tener será la articulación femororotuliana, ¿vale? cuyas eh, superficies articulares ¿vale? son las de la rótula y también eh, la cara eh, rotuliana del femor. La articulación de la rodilla ya sabemos que es una articulación sinovial, ¿vale? por tanto va a tener pues, una cápsula articular con su cavidad articular. Eh, pero va a ser de tipo guíngrimo. Se trata de una articulación inestable. Y, por tanto, va a tener que tener una serie de elementos que la vayan a reforzar y que le den estabilidad. Vamos a estudiar qué elementos son estos. Y vamos a comenzar por los ligamentos, ¿vale? Tenemos ligamentos extracapsulares, ¿vale? Dentro de los ligamentos extracapsulares, que están fuera de la cápsula articular, bueno, pues tenemos lo que son, denominamos ligamentos colaterales. Y que serán dos. El tibial y el peroneal. Perfecto. Vamos a ver dónde nos encontramos en estos dibujos. Fijaros, el ligamento colateral tibial es este de aquí. Es medial y se va a extender desde el epicóndilo medial del fémur hasta el cóndilo medial de la tibia. El ligamento colateral peroneal, aquí lo tenemos, se extiende desde el epicóndilo lateral del fémur hasta la cabeza del peroneo. No solo eso, es que vamos a tener también otros ligamentos que van a reforzar la cara posterior de la cápsula articular, ¿vale? Y se llaman los ligamentos poplíteos. Y estos son dos también, ¿vale? que es el oblicuo y el arqueado. Le ponemos tres y cuatro aquí. Vale. Vamos a identificarlos aquí. Bueno, pues el ligamento coplitio oblicuo es este que tenemos aquí, ¿vale? Es, se trata de una extensión del tendón, del músculo, del semimembranoso. Eh, se va a extender en sentido superolateral, ¿de acuerdo? Y se va a insertar en la par, cara posterior de la cápsula articular. Mientras que el ligamento coplitio arqueado, lo tenemos aquí, tiene forma de V, ¿de acuerdo? Va a nacer donde en la Parte posterior, la porción posterior de la cabeza del peroné, se dirige en sentido superomedial y también se va a insertar en la cara posterior de la cápsula articular. La característica que presenta el ligamento popliteo arqueado y el ligamento colateral peroneal es que van eh, a eh, discurrir por encima, fijaros, de esta estructura de aquí, que es el tendón del músculo popliteo. Vamos ahora a ver ya los ligamentos intracapsulares, ¿vale? Y dentro de estos ligamentos intracapsulares pues vamos a tener que salirnos de aquí, ¿vale? Borramos esto de aquí y abrimos esta imagen de aquí, perfecto. Bueno, pues van a ser lo que se conocen como ligamentos cruzados. Y tenemos dos también, que es el anterior y el posterior. El anterior, le ponemos un 5 aquí, es este de aquí, ¿vale? Bueno, pues este ligamento posterior, este perdón, este perdón ligamento anterior va a nacer, fijaros, aquí, en el área intercondilia anterior de la tibia, ¿vale? Se va a dirigir hacia arriba y hacia atrás y se va a unir donde, fijaros, en el cóndilo lateral. Justamente donde, pues en la porción posterior de la cara Mediante este cóndilo. Mientras que el eh, ligamento cruzado posterior, que le pongo aquí un 6, es este de aquí, sería este de aquí, ¿vale? va a nacer donde? Pues también en el área intercondilia posterior de la tila. Lo que pasa es que este se va a dirigir en sentido eh, anterior, ¿vale? hacia arriba, hacia adelante, se cruza con la cara medial del ligamento cruzado anterior, ¿vale? ¿Y dónde se va a insertar? Fijaros, pues, en el cóndilo medial, ¿vale? Justamente, ¿dónde? Pues, en la porción anterior de la cara lateral de este cóndilo. Pasamos a saber otras, eh, otros elementos que también van a ayudar a reforzar la eh, articulación de la rodilla, ¿vale? Y que son los discos de fibrocartílago, que los vamos a conocer con el nombre de meniscos, ¿vale? Y tenemos dos meniscos, ¿vale? Que es el menisco el medial... Y el menisco lateral. Estos meniscos, bueno, pues, eh, tienen una función principal y es la de absorber todos los golpes, ¿vale? eh, de, la, de la rodilla. Tienen forma de cuña, ¿vale? Y, eh, bueno, pues, eh, su naturaleza es de fibrocartilago. ¿vale? Vamos a empezar entonces con el menisco medial, ¿vale? Le vamos a poner aquí 7. Pero el menisco medial es este, fijaros, tiene como así una forma de, eh, como si fuera un cuerno. El extremo posterior es más ancho que el extremo anterior. Y eh, tenemos que, eh, ¿dónde se va a originar? Pues eh, el extremo anterior, bueno, tiene también su origen, aquí, justo por delante, del ligamento cruzado anterior, ¿de acuerdo? Y se va, eh, bueno, pues, eh, en, el origen es en el área intercondilia eh, anterior de la tibia. El extremo posterior, bueno, pues, lo tenemos aquí, y su origen lo vamos a encontrar en el área intercondilia posterior de la tibia, justo, ¿vale?, por delante eh, del ligamento cruzado posterior. Luego también tenemos el ligamento, el venisco medial, ¿vale? que lo vamos a poner aquí con 8, y es este de aquí, ¿vale? Bueno, pues el menisco, el, el menisco eh, lateral, bueno, pues es casi circular, ¿vale? Tiene también su origen en el extremo anterior y posterior en, la, en las regiones intercondilias eh, anterior y posterior de la tibia. Ambos meniscos, fijaros, ¿vale? van a estar unidos en, el, en lo que es en la cara anterior por un ligamento, ¿vale? que es el ligamento transverso de la rodilla. Y vamos ya a pasar directamente a ver la cápsula articular, ¿vale? que es otro elemento importante y que va a favorecer la, a estabilizar la, la articulación de la rodilla. Para eso vamos a tener que salirnos de aquí, ¿vale? vamos a borrar. Todo esto de aquí, perfecto, bien, y bien, genial. Y vámonos a abrir aquí, bien. La cápsula articular sabemos que está compuesta por una membrana fibrosa, ¿vale? Y una membrana sinovial. Nosotros vamos a detenernos en este momento en lo que es la membrana sinovial, ¿de acuerdo? Bien, la membrana sinovial va a tapizar la cara interna de la membrana fibrosa, ¿vale? Presenta una serie de características, ¿vale? Una de ellas es que es incompleta. Bueno, pues va a ser incompleta en tres zonas, en una zona que va a ser la antero superior, en eh, pues, la zona anterior y en la zona que va a ser la posterior inferior. ¿Por qué? Bueno, por la zona anterior, porque eh, bueno, pues la membrana eh, sinovial va a estar sustituida por la cara articular de la rótula. ¿vale? ¿En la zona anterosuperior? Bueno, simplemente porque eh, se va a continuar bueno, pues con una bursa, ¿vale? que es la bursa suprarotuliana. Bien. Y a nivel posterior inferior, porque eh, va a permitir la entrada del tendón del músculo poplíteo. Además de eso, eh, se va a caracterizar también ¿por porque se va a reflejar desde la cara posterior de la cápsula articular. Y lo que va a hacer es que eh, va a mantener fuera de la cavidad articular al, eh, liga, a los ligamentos cruzados y también al eh, tejido adiposo infrarotipo. Y otra de las características que va a tener la membrana sinomial es que en la cara anterior va a formar un repliegue. Fijaros, este que tengo aquí, ¿vale? Este repliegue de aquí, ¿vale? Que se extiende desde la rótula hasta la porción anterior de la fosa intercontilia femoral. Y por último, ¿vale? lo que vamos a ver, ¿vale? Será... Eh, pues eh, el último elemento que va a favorecer eh, pues, la estabilización de, esta, de la rodilla, ¿vale? Y que será un tendón, que es el tendón, el cuádriceps femoral. Vamos Le ponemos número 9, que será este de aquí, ¿vale? Bueno, pues el cuádriceps femoral lo que va a hacer será reforzar toda la superficie anterior de la articulación, ¿vale? La característica, fijaros, es que se va a continuar, ¿vale?, distalmente, ¿con quién? Pues con lo que se conoce como el ligamento rotuliano. ¿Vale? Este ligamento rotuliano, fijaros, va, se extiende desde la rótula a la tuberosidad tibial. ¿Vale? Y su cara posterior, que es esta de aquí, ¿vale? está separada de la membrana sinovial. Aquí tenemos membrana sinovial, porque a través de un tejido, que es el tejido adiposo infrarotuliano. ¿Vale? Pues, no me dejo nada más. Eh, hemos visto todos los elementos que van a formar parte de la articulación de la rodilla. Hasta luego, chicos.